Hola a todos, y su día más a mi canal Para los que no me conocéis, yo soy Alba Y en este canal encontréis principalmente DIYs Hoy os traigo el primer vídeo especial Navidad Hace mucho que quería subir este vídeo porque lo empecé a hacer hace como 3 semanas pero es que no tenía tiempo de terminarlo, hasta ayer que lo terminé y yo hoy que lo subo En el vídeo de hoy aprendemos a hacer el árbol que veis por aquí, más los adornos Es un árbol súper fácil de hacer, súper barato y que, no sé, a mí me gusta mucho la verdad Yo el material que he usado lo he comprado, pero por ejemplo la base está hecha a partir de cartón Así que si queréis ir a un supermercado a pedirlo o queréis cogerlo de las basuras Aún mejor porque os saldrá casi gratis, digamos y bueno, no me quiero reír mucho porque supongo que lo que queréis ver es el hecho el árbol Así que nada, empecemos con el vídeo Este es el cartón del que os estaba hablando Yo he comprado cuatro planchas que hacen 2 metros de largo por uno de ancho No sé si los voy a utilizar todas, pero por si acaso he cogido cuatro y si me sobran tengo pensadas otras ideas Así que las voy a hacer Para empezar haremos marcas a 30 centímetros en uno de los lados y en el otro una primera marca a 15 centímetros y las otras a 30 también. Ahora vamos a juntar las marcas que vamos a hacer y veréis que iremos formando unas especies de triángulos y bueno, para Y lo recortaré. que al final he utilizado 10 y no 8 porque quedaba mejor, creo. Y ahora voy a utilizar masilla tapaguetas para cubrir toda la superficie y al final del vídeo os daré otras alternativas por si no queréis usar esta masa. Fijáis, estoy haciendo que el árbol quede con mucha textura, porque quiero que... O sea, si, si he utilizado esta técnica es porque me gusta la textura que crea. Y bueno, lo que os había dicho, otras alternativas que podéis usar son, por ejemplo, tela. Podéis cubrir todo el árbol con tela, ya sea haciéndolo como a medida. O podéis hacer que quede muy guay a trocitos. Y aquí esos cartón, pues podéis ir poniendo como chinchetas y a trocitos. También lo podéis rellenar con... Por el spam de aquel que se vende a trucitos, con lo de envolver los regalos, no sé, muchas cosas que podéis utilizar para cubrir el árbol. La primera idea consiste en enhebrar avalorios en un alambre y dar al alambre la forma deseada, así de fácil. En mi caso, veis que he utilizado siempre los mismos abalorios, pero creo que puede quedar muy bien utilizar avalorios de distintos colores y tamaños. Estos adornos, juntamente con otros que os enseñaré más tarde, sin lugar a dudas, son mis preferidos. Con el alambre, si investigáis un poquito, podréis ver que podéis hacer casi cualquier forma. En esta ocasión, como estáis viendo, decidí hacer unos angelitos. Para haceros el vestido, utilicé un rectángulo de tela y se lo anudé a la cintura con un trozo de lana y para hacerles la corona, utilicé valorios. Realmente, esta forma de hacer adornos es súper fácil, rápida y barata ya que un rollo de 20 metros de alambre no vale más de un euro otra idea super fácil y low cost para decorar el árbol es utilizar piñas mira si me ha gustado esta idea que he hecho unas 40 decoraciones de piñas como quería que las piñas brillaran mucho les di una capa de cola blanca para que al tirar la purpurina encima se les quedara bien pegada si no podéis conseguir piñas y os gusta mucha purpurina, como a mí, también podéis utilizar esta misma técnica para cubrir esos adornos viejos del árbol que ya nos gustan. En esta ocasión, como estáis viendo, utilicé un pincel para hacer unos dibujos en la bola. Podéis dibujar corazones, estrellas, regalos, palabras o lo que se os pase por la cabeza. Otra idea para reciclar las bolas que nos gustan es pegar, por ejemplo, botones botones de distintos colores y tamaños o siempre del mismo color y tamaño, como prefiráis si no os gustan los botones o no podéis conseguir también podéis utilizar cintas en mi caso he elegido cintas en color rojo y dorado porque juntamente con el verde y el blanco son los colores que querían que dominaran en el árbol Para los que llevaste por el canal, sabéis que siempre que tengo ocasión de utilizar lentejuelas, las utilizo, así que en este vídeo no podían faltar. Si vuestros adornos son de Pro expand sobre todo no utilicéis silicona caliente, ya que el adorno se os puede derretir. En estos casos es mejor sujetar las lentejuelas o el material en cuestión con alfileres. Otra idea para decorar los adornos de ProxPan es utilizar cartulinas de colores. En este caso, decidí perforar en las cartulinas muchas, muchas, muchas flores de distintos colores y tamaños y clavarlas en el ProxPan unas encima de las otras con la ayuda de un alfiler. Estas bolas, juntamente con los corazones que os he enseñado al principio, son mis adornos preferidos. Para los últimos adornos, empezaremos doblando dos veces por la mitad un trocito de cartulina que sea cuadrada. Después, la doblaremos dos veces más, pero en esta ocasión en forma diagonal. doblada haremos cuatro cortes como estáis viendo en el vídeo la largura del corte dependerá de cómo de anchas queréis que sean las puntas de la estrella ahora doblaremos los cortes hacia adentro para que coincidan con la marca del doblez no sé si me estoy explicando muy bien pero si veis el vídeo os quedará súper claro Finalmente, cogeremos cinta doble cara y pegaremos una sola de la punta de la estrella encima de la otra. Repetiremos esto tres veces más y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que os ha parecido el árbol y los adornos, si os han gustado, si no os han gustado, por qué. A mí os he dicho, me ha gustado muchísimo y espero que vosotros pues hagáis cogido alguna idea, si no os ha encantado. Y bueno, a la semana que viene creo que no haré vídeos para navidad o a lo mejor sí, ya veremos, pero dejadme en los comentarios cualquier propuesta que tengáis, ya que bueno, si tengo tiempo la voy a hacer, porque ya sabéis que me encanta leer vuestras propuestas y siempre que pueda hacerlas. Y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. ¡Adiós!